Nosotros no tenemos que tomar represalia con ninguna de su familia de él. Porque nos, eh, la familia de él no ha amastado a ninguno de no, a nosotros. Y él ha cogido con ese muchacho, yo no te nada, simplemente ese muchacho lo que era tío de Molleto Y ya Molleto estaba preso. Él no tenía que tomar represalia con él. Yo pido justicia. Que sea una justicia que le den lo que le tienen que darle a él. Los años que tienen que darle porque él lo mató a traición. Él le tenía que decirle, vámonos a amastar si era un hombre igual que otro hombre como él.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 ...no tengo más nada que decir...